Disculpa, no van a aparecer más mujeres. Mis alumnos dicen, "Jolly, es muy difícil la palabra plural de las mujeres." ¿En serio? Vamos a ver. ¿Cómo es la forma singular woman y la forma plural difícil women, women? Ahora, en una frase. I am